El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Viernes 16 de junio, amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la tercera entrega de noticias. Damos paso a los titulares. Gracias a sus diferentes controles, el SRI asumió un rol fundamental contra la corrupción. Luego de permanecer 12 años en el país, el nuncio apostólico visitó al presidente de la República para despedirse. El ministro de Transporte y Obras Públicas mantuvo una reunión con representantes de la construcción. Y en lo internacional, Estados Unidos anuncia recorte para el combate contra las drogas en Centroamérica. Iniciamos. La economía ecuatoriana está cambiando de ciclo.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 El Servicio de Rentas Internas asumió un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, ya que gracias a sus controles se pudo detectar casos como el de Petroecuador o la constructora Odebrecht. El trabajo investigativo del Servicio de Rentas Internas, SRI, ha sido uno de los aportes más importantes en la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Fruto de la labor de esta institución fue la detención de las redes de corrupción en los casos Petroecuador y Odebrecht. Así lo aseguró Leonardo Orlando, director de la entidad encargada del control tributario en el país. Bueno, nosotros en el ámbito tributario hemos venido controlando a la empresa Odebrecht por años, en este proceso de la revolución ciudadana, hemos hecho ejecutado en los dos gobiernos, en lo que va de el 2017 ya llevamos eh, computados 25 controles versus apenas 6 controles que se habían hecho en la década anterior en los gobiernos anteriores, y eh, una vez que se conoció ...estas revelaciones eh, de esta empresa corrupta y corruptora como Odebrecht... ...de que se habían eh, entregado sobornos a personas ecuatorianas... ...comenzamos a investigar eh, cualquier pago que tenga una sospecha... ...sobre todo pagos al exterior... ...y también obviamente hemos seguido muy de cerca toda la información... ...que ha podido ser pública a nivel internacional sí. o a nivel nacional... ...de los expedientes que ya se han ido eh, revelando... Esta semana Odebrecht envió un comunicado pidiendo disculpas por el accionar que mantuvo en Ecuador. Para Leonardo Orlando se estima que la constructora brasileña debería entregar al país unos 200 millones de dólares como compensación por la manera irregular en que manejó sus negocios en el Ecuador. La información recogida por el SRI estará a disposición de las investigaciones. Servirán para la Fiscalía, para el Frente, para la Asamblea, para todos los organismos que tengan algo que ver con y para la sociedad en su conjunto, hoy estamos más preparados y tienen que saber que aquellos que incumplen la ley, que traicionan eh, a su país generando este tipo eh, de actos de inconductas al margen de la ley, al margen de la ética, de la moral, van a ser descubiertos tarde o temprano. El SRI es parte desde abril de este año del Foro Global de Transparencia, lo cual le permite firmar convenios para compartir información con más de 100 países hecho que ha permitido que el país esté más preparado para combatir, detectar y sancionar la corrupción, así como la defraudación y la evasión tributaria. La constructora Odebrecht llega a Ecuador en el año de 1987 con el gobierno de León Febres Cordero. Desde ese año hasta antes de 2008, la empresa ha firmado 16 contratos con instituciones públicas. La constructora brasileña Odebrecht se ha visto involucrada en casos de corrupción en varios países. En Ecuador, la empresa registró irregularidades en cuatro contratos firmados antes del año 2008. Uno de esos contratos fue para la construcción de la hidroeléctrica San Francisco en Baños durante el gobierno de Gustavo Novoa. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2003 en la presidencia de Lucio Gutiérrez. En esta obra se invirtieron 357 millones de dólares. Esta central fue adjudicada en marzo del año 2000 por Hidropastaza S.A., representada por su presidente Rafael Sevilla Callejas y el consorcio Odebrecht. El monto del contrato fue de 286 millones de dólares. Desde el año 2000 hasta el 2006 se firmaron 10 contratos ampliatorios, lo que elevó el costo de la obra en 89 millones de dólares. La Comisión Auditora de la Deuda Externa determinó indicios de acciones ilegales dentro de ese proceso y pidió anular la deuda contraída con el Banco de Desarrollo de Brasil. La central hidroeléctrica fue entregada en el año 2007. Un año después, se detectaron problemas estructurales en la construcción. En junio de ese año, se paralizan sus operaciones. El 26 de septiembre del 2008, el presidente Rafael Correa firmó el decreto para la expulsión de Odebrecht del país. Luego de que la empresa brasileña indemnizara al Ecuador y reparara la hidroeléctrica, se permitió el retorno de la constructora al país y en el año 2011 volvió a ser contratista con el Estado. Otro de los contratos que presentaron irregularidades fue el de la construcción de la vía interoceánica, uno de los últimos documentos avalados por Sixto Durán ballén antes de dejar la presidencia en agosto de 1997. La prensa de ese entonces recoge las declaraciones del exmandatario, quien indicó que la negociación con Odebrecht tardó casi tres años y que el financiamiento estaba ligado a un préstamo del Banco de Desarrollo. La comisión auditora sostuvo que el valor inicial del contrato de construcción fue de 80.5 millones de dólares y sufrió un incremento de 110.89%, lo que elevó el monto total de la obra a 169.9 millones de dólares.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 En otro tema, el nuncio apostólico visitó al presidente Lenín Moreno para despedirse luego de permanecer en Ecuador durante 12 años. En el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Rafael Correa, recibió la visita del nuncio apostólico Giacomo Tonelo, quien está concluyendo su misión en Ecuador. A la cita también acudió el arzobispo de Quito, Fausto Traves, y la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. En un corto mensaje a la prensa, el sacerdote italiano manifestó la posibilidad de retornar y residir en el Ecuador, país en el que permaneció ejerciendo sus funciones durante 12 años. Giacomo Tonelo nació en Italia en 1946 y fue anuncio apostólico en Panamá y representante del Vaticano en Polonia, Francia, Líbano y Pakistán. Fue designado como anuncio apostólico en representación del Vaticano en febrero de 2005. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Este viernes 16 de junio, el Gobierno Nacional realizó la entrega de más de 4.000 kits agrícolas y cerca de 200 de indemnizaciones, esto gracias al Seguro Agrícola. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, lideró este evento que se llevó a cabo en Daule, provincia del Guayas. El Gobierno Nacional entregó 4.081 kits agrícolas que benefician a más de 7.000 productores de maíz y arroz. En el evento realizado en Daule, también se entregó 194 cheques correspondientes a indemnizaciones del Seguro Agrícola. Una de las beneficiadas, Zoila Macías, destacó los planes impulsados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para mejorar la productividad. Gracias a este proyecto, nosotros hemos sido beneficiados en el campo, en cantones, nosotros las organizaciones nos hemos fortalecido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 Sub, una subvención de paquetes tecnológicos por parte del Estado con precios preferenciales, lo cual permite la generación de una red de productores que usan semillas y productos en alianza con la UNA para lograr reducir los costos de producción y de esa manera comercializar y mejorar la economía y el nivel de vida también. Por su parte, el vicepresidente Jorge Glass ratificó el compromiso del gobierno para ejecutar la gran minga agropecuaria.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 Más formas de aumentar competitividad en una economía dolarizada. Hasta el 2017, el gobierno nacional ha invertido más de 35 millones de dólares en el plan de agricultura asociativa que ha beneficiado a 683 asociaciones de productores agrícolas. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 16 minutos tiempo de hacer una primera pausa al regresar le contaremos sobre la reunión que mantuvo el ministro de transportes y obras públicas con representantes del sector de la construcción Inicio de espacio promocional En cada amanecer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 Fin de espacio promocional. Continuamos con más información. El titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas mantuvo una reunión con representantes de la construcción para invitarles a trabajar en cuatro ejes estratégicos que plantea el Gobierno Nacional. Sí. En el marco del desarrollo de modelos de gestión en infraestructura vial que impulsa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el titular de esta cartera de Estado, Paul Granda, presentó a representantes de la construcción del sector privado la iniciativa de trabajar cuatro ejes estratégicos con transparencia, honestidad y en un permanente diálogo de puertas abiertas. La experiencia que ustedes tienen acumulada en esta sala, la experiencia que ustedes tienen acumulada en de todo lo que ustedes han hecho por el país en materia de construcción, de recuperación de inversiones, es un know-how, que no podemos desperdiciar. Los cuatro ejes estratégicos que contempla el Gobierno Nacional son la implementación de modelos para todas las vías del país, atraer inversión para la construcción, reconstrucción y ampliación de la red vial estatal, mejoramiento del sistema de transporte urbano, evitar la congestión y contaminación y fortalecer la seguridad vial. Pero establezcamos un mecanismo distinto de relacionamiento entre el Ministerio de Transporte quienes son eh, fundamentales en este proceso de hacer país, ustedes amigos, ustedes con Yo creo que tenemos un reto como país enorme, estoy seguro que vamos a lograr esos objetivos, pero la única forma es que lo hagamos bien. Ante la presentación de estas estrategias, como política gubernamental para mantener y ampliar la red vial estatal del Ecuador, varios de los representantes de la construcción agradecieron esa invitación. Y es proactivo que todos los constructores participemos porque conocemos la realidad de la vialidad en el país. Si nosotros no participamos con el ministerio, yo creo que las soluciones las que se den van a ser las que hasta ahora se han hecho impuestas y que no llegamos a las conclusiones y las necesidades, cubrir las necesidades del país. Eh, agradecerle ¿no? la, la apertura al diálogo, a escuchar nuestras inquietudes y sobre todo, pues, lo más importante, conocer eh, las, las líneas sobre las cuales va a trabajar el nuevo gobierno y la nueva administración de, de, de este ministerio. El mensaje final del funcionario fue el compromiso de entregar al país obras de calidad que se cumplan en los plazos acordados mediante una eficiente administración de los recursos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el ISFA aceptó la propuesta de inmobiliar para transferir predios en Samanes, Guayaquil.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 El director de Inmobiliar, Nicolás Isa informó este viernes que tras una reunión con los directivos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, se llegó a un acuerdo para pagar los terrenos del Parque Samanes de Guayaquil, el monto a cancelar a 100 de los 9 millones de dólares. Hemos tenido una reunión con los directivos del IFA, presididos por el ministro de Defensa, Miguel Carvajal, y hemos logrado... ...un acuerdo que consiste básicamente en el pago eh, con bienes del Estado al LISFA. La forma de pago sería la siguiente. El terreno donde funcionaba la DAC en Quito... Eh, ...que tiene un valor de 7.800.000 dólares aproximadamente... ...y el saldo de 1.435.000 dólares eh, que se pagará pues, con algún otro terreno... ...hay un término de 8 días para que pueda escogerlo en este caso LISFA. IFA y si no hay algún terreno o algún bien que sea del agrado de la institución también se lo podría cancelar en efectivo y creo que con esto se da por terminado el tema relacionado a la expropiación eh, existiendo el beneficio para la ciudadanía ya que se podrá seguir desarrollando parques amanes y también para los miembros del IFA.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 Unidos se anuncia un recorte para el combate de drogas en Centroamérica, mientras que en Rusia, Pelé lanzó la cuenta regresiva para la Copa Mundial a celebrarse en ese país. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El gobierno estadounidense anunció el jueves un recorte de la ayuda al combate al narcotráfico en Centroamérica, pero prometió blindar la frontera a las drogas y la migración ilegal. La seguridad en América Central no solo es esencial para la estabilidad de la región, sino también para crear prosperidad económica en la región, que se traduce también en prosperidad económica para los estadounidenses. El gobierno del presidente Donald Trump dispondrá de 460 millones de dólares para la asistencia al llamado Triángulo Norte, que integran Guatemala, Salvador y Honduras. La cifra, que aún debe ser aprobada por el Congreso para el presupuesto 2018, es bastante menor a los 650 millones aprobados para 2017 bajo la presidencia de Barack Obama. En la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en América Central que se celebra en Miami, autoridades de la región destacaron la importancia del Triángulo Norte. Y Es importante decir que una Centroamérica convulsa, en dificultades sin oportunidades es un enorme riesgo para todos. Washington ya ha invertido unos mil millones de dólares para combatir el narcotráfico en el Triángulo Norte, un lugar de paso en el tránsito de drogas a Estados Unidos. Javier Valdés! Javier Valdés! Los periodistas mexicanos reclaman justicia. Marcharon el jueves en varias ciudades de México al cumplirse un mes del asesinato de su colega Javier Valdés sin que se haya identificado a los autores. No vemos hasta ahorita ningún eh, elemento que nos permita pensar que se va a aclarar el crimen, al contrario. Poca voluntad para esclarecer el asesinato de Javier, entonces es preocupante que sigan pasando los días y los avances de la investigación estén trabados. Valdez, de 50 años y especialista en asuntos de narcotráfico, fue ejecutado con 12 balazos a plena luz del día cerca de las oficinas del semanario que fundó en 2003. Desde hace más de una década era también colaborador de la AFP y corresponsal del diario La Jornada. México es el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Desde 2000, más de un centenar de comunicadores han sido asesinados. Falta menos de un año para la Copa del Mundo Rusia 2018. La estrella del fútbol brasileño Pelé participó el viernes en la Plaza Roja de Moscú de una ceremonia de conteo regresivo hacia el Mundial. Y recordando la Copa de 1952, hizo sus apuestas para el próximo año. Jugué contra Rusia y Brasil ganó la Copa del Mundo del 58. Fue un comienzo fantástico para mí. Entonces espero que dentro de un año estemos todos juntos de nuevo y que la final sea entre Brasil y Rusia. Pese a algunos retrasos, las autoridades confían en que Rusia llegará a tiempo a la gran fiesta del fútbol. Será la primera vez desde la creación del torneo en 1930 que el mundial se dispute en un país de la Europa del Este. Antes de concluir este noticiero, queremos contarles que el ministro de Inclusión Económica y Social, Mies Iván Espinel, realizó un homenaje a los funcionarios de la entidad. El secretario de Estado agradeció a los servidores públicos su trabajo profesional y comprometido. Reconoció especialmente a aquellos servidores públicos que por la urgencia que demandan los cambios del país, dedican largas jornadas de labores más allá de los horarios regulares. El Día del Padre es un momento muy importante para los integrantes de toda familia. Es la oportunidad para reconocer el esfuerzo y entrega que hacen en beneficio de sus seres queridos. Por este motivo, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, reconoció a los servidores públicos que día a día ponen su compromiso y agregado profesional en beneficio de sus familias y de los cambios urgentes que requiere el país. Yo me congratulo de tener gente siempre cordial, predispuesta a trabajar, merecen mi respeto. Son personas que tienen una familia, que tienen que responder día a día, que tienen que llevar alegría a sus casas a pesar de todas las dificultades del trabajo. Así que esto es una muestra mínima de la relación que queremos tener como amigos, como colegas de una institución. Espero que se repita muchas veces más, cuenten conmigo 100%, que Dios los bendiga a todos y feliz Día del Padre. Este fin de semana, más que regalos, mostremos nuestro afecto a aquel amigo y confidente que sin duda nos cuidará por toda nuestra vida. Feliz Día, Papá. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. Y con esta nota nos despedimos, pero también queremos extender una felicitación a todos los padres de familia del Ecuador. Un abrazo de parte mía y de todos quienes hacemos Tele Ciudadana, que tengan un gran día este fin de semana. Me despido hasta el día lunes.